que se va a dar el espíritu de Natanael Cano a la verga, no sé qué va a pasar aquí. obvio the ya Ya ya ya ya ya ya ya ya. Ah ah ah. Vamos, a skipper. A la verga, este es el año chingo mi madre si no. 3 2 1 tiempo. Mira nada más que te digo, yo sé que te voy a dejar en esto, sé que puedo tumbado como el corrido porque yo tengo un fuego interno pero oh. te pego pero se me hace que este vato sí que lo saque que me lo empaque te pongo en jaque nada más para que sientas el remate yo le voy a dejar todo caer sin cariño estás en el bosque y estás perdido solo eres otro de mis niños como uh. yo te voy a dejar todo inconcluso se quiere ganar lo voy a matar lo voy a dejar al recluso Te busco como ah. lo mato. Pero no puede ganarme ya ahora. Te quieres ganar, pero se me hace que ahora. El RC solo me llora, solo me llora, no con condecora. Mi momento es ahora. Vas a llorar viendo la batalla mañana desde computadora. ¿Sí?